Wanna take my turf take me out. Con las putas manos en el cielo, con las putas manos en el cielo, con las putas manos en el cielo, con las putas manos en el cielo, llenar con salir del agujero, lo que no te mata te hace más culero con un pensamiento consigo lo que quiero. Me lleno el cenicero Toda una vida moviendo el mulero. No conocen el amor verdadero Salud para la familia y bastante dinero Sin miedo No le temo el cementerio Siempre callado Un tipo serio Los escucho pero nunca les creo Que te lo que te entregaré la vida Cada letra de cada palabra que escriba Aunque se cansen las manos y se acabe la saliva No dejarán de sonar de forma repetitiva Lírica, droga, de la adictiva De la que ropa, la fentanila Lo que destroza, lo que aniquila Que me los fumo, blonde de vainilla Ábrete a un lado, vete pa' Sino que lo pongo a la parrilla. Que los calcinos no queda ni la ceniza. Que no conozco ni las pausas ni las prisas. Esperando la abducción de la nave nodriza. Atarragando de aparatos todas las repisas. La rima grasosa, la pura delicia. De la que se goza, de la que te envicia. Con las putas manos en el cielo.